ahí estamos otra vez, pero en realidad fue algo que comenzamos totalmente inspirados en todos los beneficios que tiene que ver, eh, que tiene eh, pues el CBD, que tiene esta, este cannabinoide que ha sido tan popular, y por qué es tan popular en esta planta tan polémica que se podía comercializar sin ningún problema, o sea, eso fue lo primero que a mí me, me notificaron que se podía comercializar ya sin ningún problema el CBD esto va más o menos por ahí del 2019 que es cuando comienza todo eso de la regulación y ya a partir de, de que comienza la, pues la regulación de que comienza este todo, todo lo que tiene que ver con esta eh, pues con esta pues sí, regulación, ¿no? Ya cuando me, a mí me comentaron que podía ser completamente legal el comercializar el CBD en México, pues yo vi una gran, gran oportunidad. En realidad fue algo que, que, que fue lo primero que nos, nos... Esa fue la chispa que encendió mi pasión, ¿no? Por dedicarle eh, todo mi tiempo a esta industria naciente, a la cual hoy después de casi tres años somos líderes en nuestra área, ¿sale? Entonces... Eh, que ahora después del transcurso, eh, la fibra del cáñamo es lo que estamos trabajando nosotros para la, desplazar plásticos. Eso es lo que vamos a darle dando o, o, con todo. Eh, sí, nuestros comienzos fueron muy difíciles, no crean que, que, que, que llegamos y ya estaba todo puesto. Pero en un comienzo cuando no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, de lo que giraba en torno a la producción... Eh, legal del CBD queríamos tener un cultivo nosotros con plantas, o sea, traíamos el mismo plan que, que tiene mucha gente de generar sus propias plantas, generar sus extractos, pero realmente rápido vimos lo cual declaramos inviable para su realización pues, debido al marco legal. El CBD sigue rondando nuestra organización en forma de distintos productos, aceites, dulces, vapeadores, harinas, cafés, tés, etc. Hay muchas cosas que están alrededor del CBD. Y vamos a, a, a ver, pero ¿por qué? En realidad, ¿por qué es tan popular el CBD? Todos los que van llegando, por favor, compartan este video. Si estás viendo desde YouTube, suscríbete y dale un like. También a los que andan acá en Facebook, compartan y denle un like al video. Y... Eh, la primera respuesta es por los beneficios a la salud, pero más allá de esto, de esta respuesta, esto lo, lo estoy leyendo en mi blog para los que van llegando, entren a luna para que encuentren.com, para que encuentren este artículo que estamos, vamos a leer un pedacito nada más, este, dice, de, de, donde explico por qué es tan popular el CBD, dice la primera respuesta es por los beneficios a la salud, pero más allá de la respuesta es que, eh, que la respuesta es mucho más simbólica. Los gobiernos, activistas, legisladores, empresas privadas, empresas públicas, personas famosas, medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales, partidos políticos, organizaciones religiosas, farmacéuticas, instituciones educativas y hasta el sector salud público han tomado la bandera del CBD como vehículo para legitimar sus causas particulares e ideológicas. Vemos activistas en pro del uso recreativo eh, Amparados por el derecho al libre desarrollo de la personalidad Todos se defienden detrás de los usos terapéuticos Si ustedes se fijan, nadie se defiende detrás de que es mi legítimo derecho Y lo quiero ejercer Sino que quieren legitimarlo tras los usos terapéuticos ¿sí? Los legisladores, partidos políticos No tienen en su mayoría idea de los usos benéficos de la misma Pero todos quieren hacer comentario eh, de ella Dándose fama con, pues, como supuestos abanderados de la planta y esto lo vemos todos so, so, somos o hemos, hemos sido promotores de la propaganda del CBD todos en su momento, en algún momento eh, de nuestra carrera en este universo canábico ya sea que seas muy experimentado o, o, o, o, o que seas nuevo, que seas novato en esta industria eh, eh, pero en realidad, en resumen el CBD es un escudo ideológico que ha servido mucho tanto a empresarios como a activistas. Pero la pregunta que surge a raíz de, de todo esto y que es para reflexionar, que es lo que les voy a dejar reflexionar el día de hoy, es, eh, ¿qué tanto perjudica la difusión del mágico CBD a los demás compuestos terapéuticos de la planta? ¿no? Porque hay más cannabinoides medicinales e industriales de esta milagrosa planta. Entonces, ¿qué tanto beneficia la... La, la popularidad del CBD, qué tanto está bien, qué tanto está mal, pues eso solamente lo pueden juzgar ustedes, amigos. Así de que recuerden ir a Comunidad Pablo Luna, aquí del perfil de Canamicha, aquí en los comentarios abajo, por favor, vean, ya está el enlace para que vayan directamente a Comunidad Pablo Luna, se inscriban ahí, reciban todas las noticias de lo que está pasando en este imperio legal de la marihuana. Eh, vamos viendo todos los que van llegando, por favor, compartan este video. Vayan ahí, ya estar en mi libro próximamente, ya está cocinándose, ya está con todo, así es de que estamos en vía al orden, les mando un fuerte abrazo, esto, es por, esto fue por qué es tan popular el CBD, así es de que compartan este video, denle like, si están en YouTube por favor, suscríbanse, les mando un fuerte abrazo y estamos en vía al orden, es cuanto.